Hola a todos, soy Nicolás, del Equipo del Servidor de Software. En este breve tutorial, hablaremos sobre la instalación de cualquier módulo de bus con el gabinete ya ensamblado con el arrancador suave ABB PSTX. Seguiremos cuatro sencillos pasos, pero debido al espacio limitado en el gabinete. Será un poco más complicado que una Unidad independiente. En la descripción a continuación, puede encontrar un Enlace de contacto para soluciones ABB. Proagme SADCV es distribuidor. En Monterrey de ABB, Phoenix Contact, WG y más. Recuerda visitar www.proagme.com. So